Módulo académico de aprendizaje de ecuaciones diferenciales Unidad didáctica 2 ecuaciones diferenciales de orden superior Para solucionar una ecuación diferencial de orden superior se debe manejar de forma clara conceptos como derivadas, integrales y factorización por tanto si tiene dudas con dichos temas debe hacer un repaso en los textos de cálculo y de matemáticas básica para lograr una mejor comprensión de esta unidad didáctica. En esta unidad, usted aprenderá a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, tanto homogéneas como no homogéneas, y algunos ejercicios aplicados a la vida diaria. Entre las diferentes aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales de orden superior, se destacan en la física los sistemas resorte-masa, también los circuitos en serie análogos, deflexiones de vigas y electromagnetismo. Para una buena comprensión y aprehensión de los conceptos, es necesario que realice las diferentes actividades programadas en este módulo y que responda con dedicación y responsabilidad a las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Esto le aportará no solo a su vida personal, sino también a su formación profesional. Y no